Viernes de la primera semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 20 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que el de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal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 Jesús expone su postura frente a la ley, la Torá. Después presenta una serie de seis composiciones agudamente perfiladas, encabezadas con la antítesis de Mateo. ¿Han oído qué se dijo? Pues yo les digo. Jesús habla con una autoridad que está por encima de la legislación antigua. Jesús reconduce a los mandamientos a su raíz y su objetivo último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 sino en ser diferente. Por eso Jesús dice a sus discípulos que el, un, el único modo en que quedan ser testigos del reino es practicando una justicia diferente, mucho más allá de lo que practican los escribas y fariseos. Por eso sorprende escuchar a Jesús invertir el orden antes que la ofrenda a Dios está a hacer las paces con el hermano. No tiene sentido presentar una ofrenda en el altar de oro del templo si estás en pleito con, con el altar de carne que es tu hermano. En el tiempo de Jesús estas palabras sonaban con una radicalidad que para nuestro tiempo es difícil de percibir, pues el inúnico altar estaba en Jerusalén y Jesús estaba hablando a personas que vivían en Galilea. Qué absurdo sería un viaje tan largo, de varios días a pie, para presentar una ofrenda, recordar que no se está en paz, rehacer el camino a casa, hacer las paces, y entonces iniciar de nuevo el camino para presentar la ofrenda. De este tamaño es la importancia de estar en paz con el hermano. Que el Señor los bendiga.